¿Cómo están amigos y amigas de Youtube? Soy Nico Sucio de Adersid y esta es una nueva entrega del segmentito de express, las recogiditas en esta serie especial de la cuarentena en el que no vamos a estar mostrando cosas que vamos comprando en tiempo real sino que vamos a ir mostrando cositas por ahí que tenemos un poco acumuladas de alguna que otra compra para así todo este encierro se nos hace un poquito más apacible a todos a todos los y las entusiastas del coleccionismo de juguetes, ¿no? Hoy lo que les traigo es un tópico que... cuando empecé a juntar el estoxito que tenía de estas figuritas... me di cuenta de que voy a tener que conseguirme varios más, porque es bastante apasionante. Y he decidido llamarlo... bootlegs de Pokémon poco habituales, y ya van a entender el porqué. Generalmente cuando hablamos de bootlegs de Pokémon... Nos vienen a la mente los clásicos. las clásicas copias de las figuras de la marca Tommy, que generalmente son basados en la, la lista primordial de Pokémones, con sus posturas que tanto nos gustan. Y estos los encontramos en todos lados, en los 90, en finales de los 90. Había una inundación básicamente de esto, Te los tiraban por la cabeza, llegaban a salir 50, 25 centavos. Yo como en lo que sí en una época de mi vida los terminé vendiendo todos, tenía prácticamente los 150 y bueno, los vendí algo que no, no me enorgullece para nada. Pero en este caso les voy a mostrar otro tipo de figuritas que se alejan de la, del clásico molde Tommy. Incluso no solamente se alejan del molde, sino también experimentan con nuevos materiales. Y algunos provocan un resultado por demás jocoso, mientras que otros algunos resultados bastante interesantes. Algo muy habitual en los moldes que no están basados en, en las figuras Tommy, es que Pikachu les termina saliendo con una carita un tanto polémica. Bastante deforme. Como que no logran, no logran captarle la esencia. En este caso incluso... Vemos a un Pikachu con la cola de, de... Raichu, su evolución. Y acá tenemos dos ejemplares... De un mismo... De un mismo diseño. Aunque no de un mismo molde, puesto que uno es levemente más grande que el otro. Este tiene una especie como de quemadura en la cola de Raichu. Probablemente... La tactura no fue demasiado para este ejemplar. Y acá notamos una curiosidad que es que, algo que está muy presente en estas figuritas, es que tiene un agujerito en su parte trasera para clavarle un pincel. Tenemos otro ejemplar de Pikachu con un, un caucho que se asemeja al petróleo crudo, que también bastante feito. Lo cual no significa que, que no sea simpático Vemos, por ejemplo, que tiene unos hundimientos, esas rayas que hay ahí de los moldes que... Me encantaría saber cómo es que es el, cómo es que ocurren Vamos a seguir viéndolos en, en otras figuras, algunos más grotescos que otros Yo Supongo que será que a los moldes estos los les deben inyectar este material por presión y algunos no llegan a cubrir todo el molde y quedan estas estas rayitas como cuando uno aplana una bolita de plastilina un ejemplar muy singular que tengo es este Charmander bastante extraño, miren lo que es de frente como está hecho, es como un molde espejado es de una goma extremadamente blanda muy lindo es el, la figurita en sí, al tacto es al tacto, al tacto se siente muy bien No tiene la llama, no sé si se habrá partido o si directamente venía sin la llama Y su carita es neutral Se apoya muy bien en donde sea que lo pongamos Y no creo que sea fosforescente, vamos a ver No, definitivamente la fosforescencia no es una de sus características y manteniéndonos en la gomita blanda, tengo estos dos ejemplares que también son para insertarles un lápiz por el trasero. No sé si llegan a ser gomas de borrar, pero son, son muy simpáticos, extremadamente chistosas las caritas que tienen. Bastante tosco el, el acabado, se nota los bordecitos, ese restito finito y nosotros con un, armados de un cúter podemos siempre lijarlo Pikachu tiene una carita extremadamente graciosa casi... arlequinesca y la verdad es que me gustaría tener más de este tipo de, de ejemplares son bastante chicos si los comparamos clásicas figuras este, si los comparamos con las clásicas figuras en tamaño inferior y si bien no se ven como los verdaderos pokemones tampoco es que son feos unos que últimamente me han gustado muchísimo son los pokemones diminutos siendo este un colado en esto entre estos tres tengo más, pero no sé dónde están, lamentablemente no los encontré y probablemente por su ese tamaño tal vez los haya perdido. Este es Quirter. es un poquito más grande que los demás, basado en el, en el clásico diseño de Squirtle, pero estos son los que más me interesan. Acá tenemos el mismo Squirtle, el mismo diseño, pero mucho más chiquito. Están en bastante mal estado estas figuritas. Que no son tanto las figuritas en sí, sino la pintura. Que pareciera como que se arruga. Acá tenemos su evolución. Blastoise. Está muy, muy bien logrado. La verdad están muy bien logrados. Y el más chistoso de los tres. Miren qué chiquititos que son. Esto me da muchísima impresión manipularlos. Lo más chistoso de los tres es que, como verán la pintura, acá sí que está arrugada. Y quiero que con esto pueden entender a qué me refiero con arrugado. Se siente incluso un tanto viscoso. Miren lo que es eso. Y la cara de este personaje Charizard es sumamente perturbadora. Bastante estética. Acá ya no. ¿no? Acá tiene una cara bastante, bastante polémica, como si le hubieran como si le hubieran pisado muy fuerte o algo es como si se hubiera golpeado el dedito chiquito con una mesa. Es una lástima lo de la pintura porque la figura está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Me agrada muchísimo. Y al igual que con los anteriores, quisiera hacerme de más de estos ejemplares en cuanto esta cuarentena termine. Ahora paso a algunos de un tamaño regular, pero que tienen formas. Que no son las formas clásicas. Este evidentemente no está basado en los moldes originales, sino que está basado en un molde que deben haber hecho para la ocasión. Probablemente esto tenga un sacapuntas o algo por el estilo. ¿Por qué tendría una ranula tan rectangular si no? Su rostro eh, demuestra que... Ay, no puedo hacer ese chiste, la puta. Su rostro... Eh, ...definitivamente es inquietante, puesto que parece un poco más primitivo que el queridísimo Squirtle al que estamos acostumbrados. Tenemos un Blastoise en una postura muy dinámica. Acá tenemos que alguien lo ha mordido en un ataque de nervios. Bastantes marcas de mordiditas pequeños dientecitos es una postura bastante original al contrario de la clásica postura. Evidentemente este, este Blastoise lo notamos mucho más estilizado e incluso yo me atrevería a decir que tal vez esté basado no en los diseños del anime sino en los diseños del, del manga o del juego de Game Boy, por el estilo que maneja, un estilo mucho más deforme y extraño, me gusta mucho esta figura. Acá tenemos la clásica cicatriz de lobotomía que tanto poseen estas figuras porque las transformaban en llaveros y les clavaban el, la cadenita ahí en la cabeza. Tenemos una figura de un, una especie como de mezcla entre plástico y goma, hueco. De este que se llamaba Dragonite, si no me equivoco, con un bolsito. Muy tierna esta figura. Muy tierna. No sé en qué estará basado. Eh, epa Bandai dice acá. Miren esto. Esto sí que es. algo singular, evidentemente. Tengo en mis manos una figura. original. Lo cual me sorprende la verdad muchísimo. Y del año. No logro alcanzar a ver el año 1999 No, la verdad es que me, me he quedado con Con la boca abierta, no puedo creer Primero no puedo creer que esta figura sea de Bandai eh, No sabía, realmente no sabía esto, estoy muy contento Me parece que el acabado está, deja bastante que desear para hacer una figura de Bandai A menos que esos ojos se los hayan pintado después Esto es muy extraño Pero bueno es un Dragonite muy tierno, mirando la luna, o el cielo, o lo que sea que esté mirando, en una especie como de viaje de autodescubrimiento, a juzgar por el bolsito ese. Muy linda figura. Aunque no es un bootle, como había prometido en el principio del video. Y ahora tenemos este, que si no me equivoco era Dratini, o algo así. Puede ser que haya confundido los nombres de los dos. Que realmente no sé cómo era el original, pero lo que me llama la atención de este es que tiene una articulación, se le mueve la cabeza. La figura está muy bien hecha, el trabajo de color no deja tanto que desear, está muy bien. Y otra vez ese material clásico, que es casi petróleo puro. Por último, por esta ocasión, solamente porque el mundo de los Pokémon clásicos es vasto y siempre va a haber algo nuevo para conseguir y siempre vamos a ir acumulando y mostrando las nuevas cosas, tengo... Estos que están basados en los tommy clásicos pero que son muy singulares, por ejemplo este Squirtle está como perlado con partículas de oro puro y notamos ese procedimiento de presión que les decía hoy cuando lo vemos lleno de grietas, lleno de grietas. Este tipo de procedimiento lo he visto por internet mucho y con una o dos figuras que tengo del de tipo de trabajo que hacen en México los hermanos mexicanos eh, que hacen un gran trabajo de bootlegs suelen tener este tipo de marcas así que tal vez este sea otro de mis bootlegs mexicanos que poseo y me pondría muy contento si es así si alguno de ustedes lo sabe y me lo puede decir en la caja de comentarios Te voy a estar muy agradecido ya de por sí el aspecto ...con estos brillos dorados, hace que esta sea una de mis figuras favoritas, definitivamente, me hace sentir muchas sensaciones. Y por último, este Pikachu, que siempre, siempre se agradece la transparencia en las figuras, que definitivamente hace que también sea una de mis figuras favoritas. Realmente no sé de dónde proviene, pero la copia que hicieron con respecto al molde original es prácticamente idéntica. Es un bootleg de muy buena calidad este, De muy buena calidad Y encima transparente Un deleite visual y un estímulo a todos los sentidos Y bueno, nuevamente he perdido el control jugando con mis juguetitos Así que voy a ponerme a ordenar Para la próxima les tengo, les voy a mostrar ahora Les tengo un especial cadetes espaciales En el cual les voy a mostrar, vamos a hablar sobre Espacial. No les voy a decir nada más, no les voy a decir nada más, lo dejamos para la próxima. Pero eso es más o menos lo que vamos a ver. Hay mucho material. Eh, me encantaría que en, en Instagram nos sigan y que nos compartan, sobre todo mandándonos por me por, por mensaje privado y todo eso, que siempre lo compartimos en el Instagram. muéstrenos sus Pokémon poco habituales. Lo mismo en la caja de comentarios, cuéntenos sus anécdotas, cuéntenos qué clase de cosas quisieran ver también, porque la colección mm -hmm. es basta. De Adecid. Así que mmm, sigamos compartiendo este noble y amoroso ejercicio que es el coleccionismo. Sí Nos vemos la próxima.